Se entregó por ante la Fiscalía de Duarte, Raiky Manuel Sánchez Reynoso, quien era activamente buscado por estar involucrado en el asesinato de un joven encontrado envuelto en una sábana, El hecho ocurrido en la comunidad La Bajada de esta ciudad de San Francisco de Macorís. ¿Por qué te acusan? No sé por qué me acusan. ¿Por qué no te he entregado antes. Sánchez Reynoso era buscado junto a Rafael Emanuel Crisóstomo, alias. Fafolín, por el asesinato de 14 disparos al hoy exiso Marcos Antonio Alberto Martínez, alias Marquito, de 18 años. El prevenido será sometido a la acción de la justicia en las próximas horas. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.